Es decir, es grandísimo el país grandísimo país para poder nominar que para que se que se ahora se como Belice está bueno puede pero si no tener si es que es que no territorio nacional compadre es grandísimo compadre lograr en la se lograr sí. que, el problema tuvo que romper obviamente con porque el gobierno siempre tenía estaba Julio vende para acá este, siempre ha estado mafiado de alguna manera o, o correlacionado el gobierno con, con las mafias siempre los, los gobernantes pactaban para tener financiamiento y, y, y ganar elecciones pero tenía un eso control, en todo el en mundo control. y parece ser que este eh, Bukele llega con sus propios recursos sí, al sí, gobierno no. mi sueldo cobra, y, mi sueldo y, vale y su principal opositor estaba siendo financiado por las maras las pandillas los que siempre han tenido el control del ¿Cómo gobierno está cómo está en México no el Congreso, el Congreso estaba todo todo todo interés, ¿no? y qué pasa que en cuanto quién financió quién tantos años Sí, uh... No bien, tu presidente. No, no, no, no, el monte sí lo dijiste. El sí lo dijiste. ¿Quién No, no, no, no, vivió como no, no, no, yo, no, no, es muy difícil. Sí, buenos días, estamos al aire. Estamos, es muy difícil estigmatizar una acción. Claro, habría que analizar todos los pros y los contras. Pero estigmatizar una cosa sí, no, no, a una persona es muy difícil. Es que no sí, se nota cuando en encabronado. Sabe cómo se nota cuando está encabronado. Queda el lazo en mi pelo. Ay. Oye, Chino, ¿viste la entrevista a la presidenta Mari? No. ¿No la viste? No. ¿No te la mandaron? No, no, no, no aquel día estaba bien, curioso, ya me apareció allá. Sí, creo, sí, yo había... cuánto que parado. 15 minutos. <risa> de que para eso, están aquí, Pedrito. ¿Eh? Tal, por... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién la vio? ¿Quién me la entrevista? Bueno, Aparte bueno, bueno, de nosotros, bueno, obviamente. No, yo a veces la entrevista de... Bueno, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, teléfono no, no, no, no, no, no, Ahí empezó la entrevista. ¿cómo opiniones? Si no me ya, no, pero lo no, no, no, está enfocando, está no, más de aquel lado este, la camarógrafa. Rúe, verónica, tienes, tienes que te te te moverte que, para que puedas enfocar. Tienes que Si no, no, me no va hablar. Me <ríe> me van a hablar. <ríe> <ríe> no, no tengo, miedo no, no, no. Eh, no, no Si no participa la ciudadanía, no creo que funcione. Pero tiene que haber, forzosamente una mano rígida del gobierno. Forzosamente, sí. si no, no. Y, y es que lo que se sí. comentaba la, la, la vez anterior: necesitamos más patrullas, necesitamos capacitación, necesitamos más elementos y todo. Sí, pero independientemente de eso, necesitamos que la ciudadanía se escuya para que también hagamos nosotros como ciudadanos nuestra tarea con los hijos, con las familias, con los amigos. La mejor vigilancia es de los vecinos. Si tú en tu cuadra, de tu colonia, conoces, si no al 100%, si al 80% de los que allá viven. De acá. alguna manera puedes identificar cuando una persona de afuera entra, una persona rara llega, puedes identificar de acá, vimos, acá con sí, quién vino, con no? vino, con no, Acá sí, porque no está tan pulverizado la, la, la situación. Por eso pues, se trata de blindarnos nosotros. Ya las ciudades como Cancún, como playa, no, ya tenemos problemas. Problema. Bueno, aquí sí podemos blindarnos todavía por sea, cada lugar tiene hay que, que hay hacer ganas. su trabajo. O sea, y a lo mejor región por región. Y como dijera, aquel se construye Pero mira, la acción, ¿no? pero sin si llegar tanto como pasó el Morelia... A ver, vuelvo al punto. Yo es, no, si llegar tanto como pasó el morel Yo lo que veo, por ejemplo, que Morelia, ah, los y, y, pues, no, yo yo lo que veo es que en el tema local en Quintana Roo empieza el gobierno de la de la actual gobernadora de Sama y un grupo político muy bien identificado, empiezan a, a sacar golpes, como se le dice en el argot este, periodístico gol, o político, golpes contra el fiscal. No funciona porque el fiscal no, no renuncia, porque la gobernadora no le pide la renuncia tampoco, y porque los presidentes municipales tampoco eh, se inconforman contra el fiscal, y, y de los diputados hubo creo que uno o dos nada más que, que lanzaron este, menciones y todo. Vamos. Entonces Pero no está sujeto el fiscal a que le pidan su resolución, no. usted, por un periodo legal... Exactamente. Está los nueve Pero lo, lo que yo decía, a ver, si, si hay tanta inseguridad y si el fiscal está haciendo bien su trabajo, porque así, en el momento en que callan todos los actores principales de, del Estado, me refiero a presidentes municipales, diputados y, este, y la gobernadora, en el momento en que callan todos los actores principales, ¿qué significa? Que no es una cuestión de la institución ni de quien, quien encabeza la institución, sino que es un, un, una cuestión de una complicidad masiva de todo el sistema político en Quintana Roo, por hablar de Quintana Roo en particular, y, y, y eso sucedía en, en El Salvador, eso sucedía. ¿Qué pasa? Que llega un presidente que no tiene compromisos con los maras, que llega financiado por, por sí mismo y por ver a saber quién es más de, de, de los que le representan, que evidentemente no eran los para, y emprende una lucha para él, empoderarse, legitimarse y al mismo tiempo crecer su periodo, que es lo que, lo que ya va a hacer, o sea, alargar su periodo para gobernar más, más años en, en El Salvador. Ya lo pero él sí tiene el apoyo de la gente. Por, porque hizo pues, lo, que, lo, exacto, lo, que, lo que hizo. A diferencia de otros lugares. Ya, ya amplió su periodo. No, todavía no, no, no, pero ya es un hecho. Ya, ya es un hecho, sí, es un hecho. ¿Por no qué tan sencillo? Si la, si, si la delincuencia está actuando claro. impunemente, es porque las autoridades están coludidas. Claro. Lo acabas de decir. Sí, es un si, teléfono. Si aquel aquel hizo lo que hizo, porque no tiene compromiso con aquello. No es tan fácil. Si, si donde está, ejerciera lo que ejerció Bukele, tendríamos a toda madre, no hubiera muerto, no hubiera nada. Claro, no. La complicidad está en el sistema. No hay más. Si el sistema no actúa, si el, si el presidente de la república no actúa como debe de actuar, los gobernadores no actúan como debe de actuar, los presidentes municipales, los fiscales, los diputados, no hicieran su trabajo, no me da tanta la mamada, es? pero ahorita, claro, no están coludidos todos, yo no, no lo puedo tocar, porque tengo un compromiso con aquel, tan sencillo como es, no hay más, sí. Buckega lo está demostrando. <coughs> Y lo acabas de decir. Obviamente, no, Bukele no es de Teresa de Calcuta, claro. no, porque sus compromisos, aunque no son con los Maras, obviamente debe tenerlos ¿Y con él? otros. Y, y su gobierno se ha comprometido, por ejemplo, absolutamente con China. Un compromiso con China, es, o sea, pues, prácticamente pues, El Salvador se convirtió en una colonia de China. También, imagínate el tamaño de... <risa> es que alguien se tiene que colgar para no. este, evitar los embates de... Así es. A ver quién se mete con él ahorita que... Pues no. Era, claro. El Yankee Dudu. Nosotros estamos colgando, puto, sí, nos verdad. estamos peleando con aquel cabrón. que tenemos al lado. Claro. El nuestro presidente anda peleando con el otro presidente que tenemos al lado. ¿Cómo? No, no hay ni acuerdo, no hay nada. Son pleitos, mi son un está tirando. Mi presidente puede pelear con quien quiera. Claro. Pero, pero, <risa> no, yo no. Ver, está, está muy calladito, No sí, Yo creo que... Yo <risa> Hablar del, no sé de la triste. delincuencia y del crimen no, mortal es un sistema bastante difícil. Los de los mexicanos. Yo, yo creo que aquí debe, debe, debe haber una reforma. una reforma, Una reforma penal. Una reforma profunda en, en la administración y procuración de justicia y implementar un nuevo un nuevo sistema, un nuevo sistema. Yo leía por allá hace años... Yo ¿no? No, no, no de, yo que, no estoy de acuerdo digo, de que, para eh, este problema no de reforma. No, porque lo, la, las no. Leyes, existen existen, leyes... y No, Déjame de hablar, déjame no, hablar. Es que, es que tú es no entiendes está. a lo que voy. Es que una no no, no, no entiendes a lo que voy. Es que yo, yo te no, entiendo no, a ti. Ahora bien, ahora bien, hay que hacerlo casi lo que se hizo en Colombia. Cuando hablo de reforma, no es una no, reforma como él piensa, no, una reforma profunda no, en donde se mejore el salario de los no, ministerios no, públicos, de los jueces de la eh, eh, de los policías meter una nueva policía reformar de, de fondo las, las las este las corporaciones, poli, corporaciones policiales, o sea todo la es nuevo estructura de, eh, la estructura del, de, del, del digamos del, del sistema judicial no damos ¿Y ¿y qué, los bandidos, ¿y qué, fu fu ¿y qué fue lo que pasó malo. que de alguna manera en, que en una una de, de, de, manera en Colombia se empezó a batir el índice de delincuencia de entonces, algo así hay que hacer algo, pero, algo hay que hacer para que, que efectivamente como dicen ellos que a la misma sociedad participe algo hay que hacer algo hay que hacer este quizás el presidente Calderón este es intentó hacer algo no le funcionó porque no se encuadró dentro de la, de la, de la los... su acción no estaba encuadrada dentro es? de la cuestión legal hoy pero, pero, sale la, la Guardia Nacional la a, a, a, la a, a las calles porque está dentro de la cuestión legal, guerra ahora bien quizás no sea suficiente pero si vas a combatir, es una, a combatir a los ilegales legalidad no se puede, es una cuestión digamos claro, hay que ampliar no, no más sí es, la cobertura claro, en el tema de Al Capone en Estados Unidos, se creó un grupo que se llamaba Los Intocables, con él y ellos ya los son los buenos, pero no quiere decir que dejemos de ser malos, Claro, y ellos Emprendieron la lucha frontal contra las bandas bueno, de Al Capone. Aquí han surgido los grupos de los carteles ¿Sí? que, que dicen nosotros somos la barredora, nosotros vamos a quitar a los malos. No. E incluso hay grupos que dicen prohibido robar aquí, no caliente esta plaza, etc. ¿No? Más o menos. No, más a mí me llamó mucho la atención, Pero, por ejemplo, dando, a, lo que sucedió ayer en Cancún. regionalizar no, el crimen. Tampoco, lo que no, sucedió no, no, no, ayer no, en Cancún no, en la zona hotelera. No vacile también, Jorge. ya pensar muy... Lo que sucedió ayer en Cancún en la zona hotelera. tema. Este... ¿No? Alfaro, ¿sí viste lo que se dio de ayer en Cancún? En la zona sí, de sí. Llegan unos sicarios, matan a tres personas sí. que eran supuestamente tiradores de droga, y este y sale una declaración del secretario del ayuntamiento, creo que fue el secretario del ayuntamiento el que lo dijo Jorge Aguilar Osorio, donde dice que, el, que, que no es que haya inseguridad ni que haya peligro contra los turistas, que es un asunto de ajustes de cuentas entre bandas. Pero entonces... Una bala perdida claro. no, es una, no es un riesgo para un turista, si no es. Vamos sí, a Bueno, qué mala, qué mala, ¿Dónde, ¿qué, qué mala forma de, de, de, de, de justificar. De, de, de. Claro, claro. ¿Dónde queda la función del Estado mexicano? ¿Y y no puedes dejar pero, a la gente? pero, pero además, si no vimos en un Estado del si, si una autoridad está yendo, le tiene esa información de que hay un choque de bandas, o sea, de qué sirven las mesas de seguridad. Claro, entonces, claro, claro, definitivamente. Es el esa, esa declaración de, de esa persona está totalmente fuera de contexto. Es su responsabilidad, es no, responsabilidad del no, ayuntamiento. No, no, es que no puedes, no, pero hay, hay, hay estrategias de estar, claro. Hay una, una, una estrategia de seguridad, como dice Jonathan, diarios se reúnen. ¿Para qué chingos se reúnen si no trazan estrategias? tomar café. café? ¿Eh? Bueno, se una reúnen para que hagan lo que hacemos, compadre. Se a Me digo, se reúnen para hacer este pendejo como lo hacemos pendejo. No, me dio risa la otra vez. Vi una fotografía publicada de la secretaria de gobierno, Cristina Torres, donde dice que estaba sentada en la mesa de seguridad. Entonces se toma la selfie y sonriendo. O sea, espérame, ¿qué mensaje estás mandando? O sea, ¿se sentaron a tomar café o a, a, a botanear? Pero no es una foto que que, que intimide, por ejemplo, al crimen organizado, o sea, que seguridad? le dé seguridad a la sociedad. O sea. ¿La seguridad en no dónde recae? ¿Seguridad pública? El, ¿La prevención? En, obviamente el Poder Judicial y la, ¿La Fiscalía, Fiscalía del Estado. Pero ¿y la Secretaría de Gobierno es no? quien amalgama toda la Secretaría de Gobierno debería de, de, de saber coordinar a los... ser una coordinadora general de... A los, a los alcaldes, a los a líderes de partidos, a la sociedad eh, eh, organizada. Bueno, entonces, ahí está la... El, ahí está la, la es, así es, es, que la Secretaría de Gobierno tenga la habilidad y la estrategia adecuada para convocar a la ciudadanía con las herramientas indispensables pero si necesarias no tienes, para... Eh, pero tenemos una Secretaría de Gobierno que no impone ni respeto. Ese es el problema, entonces no, no tenemos... Las herramientas, si no tienes las herramientas, difícilmente vas a poder... Funcionar. Claro, pero con, con... las herramientas... Es como una caja de, de herramientas de, una, de un si este, no te, de mecánico. Si no te, te agarras una llave de media y el tornillo de una pulgada, pues no te va Ajá, a funcionar. Pero si, si pero... tú tienes una caja de herramientas y no eres mecánico... ¿Para qué te sirve la caja de herramientas? Bueno, entonces, si eres mecánico, no tienes... No, no, no, es un peor, pero hay falta de patrullas y toda la... Es que no es la infraestructura nada más. No, no hay... No es la infraestructura nada más. Es una cuestión del sistema político que está con el mundo porque así se ganan campañas. No las no que ganan todas las partes. No es la realidad en el país. Por eso, me llamaba la reforma profunda en la institución y la reforma de la institución y la reforma con las partes corta. Lo que llevar a juicio porque pero hoy en día es una autoridad sinceramente no nos nosotros nosotros, desalmados de... insensibles ¿Por porque podemos ver problemas por allá en las colonias o pasamos por donde vimos un crimen y no somos capaces de decir absolutamente yo lo entiendo porque también como seres humanos tenemos que proteger porque no, no podemos confiar en nadie Claro. agarras y levantas o llamas a la, a la, a la, a la a las policías, policías no sabemos quién nos va a contestar. Las Como dice Manuel, las instituciones policías de Administración y Procuración o sea, están tocadas por el, el... el A lo mejor ahorita el... el millón de pesos que se ofreció de Le dejo... Le dejo... A lo mejor no... Vale. A lo mejor no... Yo tengo que sí, trabajar Yo tengo que sí, trabajar Claro, Eso es, de no, dicen, es que de hecho así es. Es lo que yo creo que también los, los, los estos amigos que están metidos en esto deberían de ser un poquito. Bueno, yo he leído, ¿no? Y he, sé de que en aquellos años, muchos años, eh, estas famosas mafias, cuando menos había palabra de honor, había respeto. No sé sí, si los tiempos, tiempos han cambiado, claro. Las propiedades no. con las familias y todo, ¿no? Pero o sea, es, creo es, que. Es como los, los ciclones, los huracanes, no tienen, palabras, ¿Sí? no tienen palabras. No, no, no. No, no, hoy en el día, día, no. El no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, la entrevista que le hicimos a, a la presidenta municipal de aquí, Felipe Carrillo María Hernández, estoy muy sorprendido porque yo no la, nunca la había tratado, nunca, nunca la había tratado. Eh, es verdad que es muy joven. Yo tampoco la había tratado nunca. Es muy joven, eh, le, le falta algo de experiencia, pero, pero la verdad es que tiene, tiene buena madera, se nota que tiene ganas de aprender y de, y de hacer las cosas. Creo que, que sí debe de, de ampliar más su visión. Pero, pero bien, ¿eh? Estuvo bien la entrevista. Sí. ¿Cómo la viste? ¿Podría ser la combinación de experiencia y juventud? Claro. Pero el problema es, de ella, es ella. que ella entienda esa necesidad de combinar. Es que no rec lo reconoció. ¿eh? Si no es entiende, que lo que esto, nada le sirve estar Mira, está cosas que, que mencionamos, ahí o que ella mencionó, perdón, que la ciudadanía no sabía. Sí. Y que, ¿te acuerdas? Le dijimos ahí, pues, la comunicación te está fallando porque... De 250 millones de pesos que había presupuestados para el hospital, por ejemplo, de aquí, que subió a 607 millones de pesos. Eso muy poca gente lo sabía. Sí. Eso es algo digno de, de, de, de darlo a conocer a la gente para que sepa que, que se está teniendo. Lo decían El presidente ya habló, la gobernadora ya habló, ella ya habló, y te aseguro que ninguno de los tres sabe exactamente la dimensión de lo que puede representar ¿sí? No, desde luego. porque ni conocen el... Ayer precisamente, eh? 2 2 y si no hay la un ciudadana de, de, de, de, de, la... de la gente que sabe y conoce eso van sí. a ser cualquier conscientes estuvo tira, el delegado de Puntales de Calincha como lo conocemos ¿Sí? vio ¿Sí? la situación de los caminos del mejoramiento sí. de caminos y reconstrucción etcétera de la puerta al mar y dice oye ayúdennos porque nosotros tenemos más de 40 50 años con ese mismo camino al cual se le dan paliativos nada más y no sucede nada, siempre estamos claro. las mismas, la planta de luz a cada rato se echa a perder, nos cuesta mucho dinero para este, ponerle el diésel, el puente que era de madera de hace más de 40 años este, se sustituyó por uno de concreto y que ahorita no se le da mantenimiento y ya está también bien. Están baleando. Entonces, ¿no? Entonces, ayúdennos, ayúdennos. Bueno, fíjate nada más lo que, lo que representa de a escucha, ¿no? Yo yo sí. creo que yo creo que voy a hablar con, sí, chico, a con, con, con respecto a lo de a de Mari. Playo, si me permite, el playo, voy a que Voy a comentar por va a salir? con respecto a, a, lo de, a lo de Mari. La verdad es que yo creo que después de las elecciones en donde muchos sí. de nosotros no no apoyo a Mari, en el caso mío no apoyo a Mari por diversas circunstancias. Han habido ciertos roces políticos, no, pero también han habido acercamientos. Y efectivamente este, yo concuerdo contigo de que, de que es una, una este alcalde joven, que le falta experiencia y que también de alguna manera se dejó rodear de un círculo rojo muy inexperto. Entonces esto de alguna manera ha estado durando tumbos, ¿no? Pero también hay que reconocer que hace como aproximadamente como dos meses yo veo que Mari ha querido rectificar. Sobre todo cuando, este, cuando la insistencia, podemos decir, de la gente del café, porque los cafeteros tienen peso y en muchas ocasiones de, de, de, de, de, de, de gran calado, ¿no? Entonces, en, este, en, este, en, este sentido, en este sentido, Mari ha venido y ha escuchado a la gente. Y alguna vez viene y se le dice la cosa, como que se vuelve a alejar. Pero yo creo que últimamente ha estado tomando las cosas en serio. En función, obviamente, a su pues es que Ha ido aprendiendo. Todos los claro. alcaldes, sin importar Ajá. la juventud, todos los alcaldes o los gobernantes cuando empiezan, difícilmente empiezan con gran experiencia. O sea... La, yo creo que la propia gobernadora cuando, y el propio Carlos Joaquín lo comprendió en su momento, o sea, él no sabía lo que había dentro hasta que entró y se sentó en la silla y dijo, espérame, ¿en dónde estoy sentado? Es un desmadre. Es y, pero, y, y Carrillo Puerto, aunque parezca para muchos un pueblito, realmente tiene una no. gran responsabilidad por las comunidades Vija, alejadas que están y, y lo que representan, este... No, no en costo económico nada más, sino en distancia y, y, y en peso político. Sí, y a lo que voy, yo creo que Mari va <risa> le criticando. Y ojalá que de verdad dé una apertura política para ayudarla más que nada. Para ayudarla y señalarle de nosotros opinamos diferente. Ya tiene que abrirse. Yo creo que, ojalá, que lo ojalá está haciendo. Que la puedo saludar, ojalá. La yo conozco a él. En el municipio, muchos años. Dejar rato veía a María y la saludaba. Ahora te puedo decir que desde que subió a la presidencia no le he visto ni de lejos ni le he saludado. Y si sí me conoce, la conoces. Pero no fui a de pero ha Pero, pero, pero ha venido a café, Manuel. Sí, sí ha venido a no sé. café. Como se dice, alguna, no sé alguna sugerencia se le puede dar si la toma. Pues qué si bueno, la quiere si no, ver nada más. La experiencia con un que uno ha agarrado. Bueno, pues que qué bueno. No sabe eso. Claro, está en un momento mucho, muy accesible. Qué, qué promete, Ahorita, mira, a mí me, me llamó la atención. Manuel porque tiene la ambición de la reelección. A mí me llamó la atención Obviamente. de que, de que, de que respondió todas las preguntas. Y, y, lo, y lo hizo de manera muy espontánea, muy natural. O sea, no hubo poses, No, no, hubo... no, no, no. Sí, para responder, ah, Mary es cabrona, es hábil sabe, sabe defenderse. Pero que todo eso que trae Mary lo, lo demuestra Yo sinceramente te digo una cosa. Yo sí quiero que Mary sea una buena presidenta. No, claro, porque sí, no. si es buena presidenta le va bien a todos los cargos. Claro, yo claro, creo que es momento de aprovechar esa muy buena relación que existe con el gobierno. Sí, no, claro, el gobierno claro. claro. De verdad, de verdad que... El es tiene una gran coyuntura, es, es amiga personal de Mara Lezama, entonces eso, eso es lo, lo tiene que capitalizar. Pero también hay una cosa... Ahora, ¿por qué no entienden el mensaje del presidente? No se va a cumplir. No, esa, esa pero, figura de la, la relación fue una chingadera <ríe> O sea, si tú tienes sí, pero sí, un que, periodo, pero periodo legal establecido. establecido, termina pero es que legalmente. Está, pues, está bueno, bueno, sí, claro, claro. Si eh, en eh, tu periodo ¿cómo? no pudiste resolver los problemas, ¿para qué quieres otro? Periodo? Bueno, pero, la vez de pasada decíamos decía, que, sí, que si pudiste hacer lo que quieres, hacer. sí, pero la vez pasada dijimos que obligaba el hecho de que querían elegirse a hacer las cosas mejor. Sí, claro, y, Ay, no, hay no. la situación. Estábamos hablando de Bukele y que va a la reelección, pero ¿por qué va? Porque, porque, porque lo, se lo permite porque la ley y porque, y porque ah. la gente lo está apoyando. Claro, no, no de acuerdo la ah. e es una cuestión usted, legal, efectivo, quizás, digamos, no, ética, si éticamente, moralmente y políticamente. No, yo siento que ah. depende de cada lugar, por ejemplo, de El Salvador. No, pero el presidente de ahí está haciendo un buen papel. De miedos, no, está una se justifica, sí. Sí. está no, haciendo no, un buen papel. Claro, eh. claro, claro. Eso un cabrón pero que no que se justificó. Cosa vida. que no sucedió en Venezuela y con Ciudadanos no. sucedió en Norte. Ya, un no. cabrón que en puta, que gente estaba desviando desde que calde esta hora. Mañana, sí. Claro, no pues además, hay que decir que repercu repercutía a todo Centro y Norteamérica. ¡Claro! ¡Claro! Imagínate tú o que... O sea, no solo a no El Salvador. Y libre a todos los maras. tenemos nuestra mm. mara también. Ahí se <risa> es como que diga pues la puerta es, es como que digamos ahorita que el presidente de la república obrador quiera reelegirse no se lo permite la ley Si sí quiere, pero, pero, pero si perfecto. él quisiera con la, la mano man, con la mano la ¿Tiene cintura que? gana se religiría ¿eh? el presidente de la república no la presión no, pues es legal, no, pero eh, puta, en, en el campo te gana las la elecciones que quiera. ¿eh? Entonces, que te te lleva, queda, te arrasa, un canito, ¿Ah? arrasa, arrasa. 25 minutos. Bueno, ya fueron 25 minutos de, de, de, de buena charla. Muchas gracias por permitirme estar aquí en el café arrasa. con ustedes. Gracias. vemos pronto. No eh, Nos vemos pronto. Que